Hola, esto es Hanout On. Si nos está siguiendo en Google Plus, canal de YouTube y demás, sobran explicaciones, salvo que pinches ahí donde nadie pincha, debajo que pone más información. Y estará la mío y la descripción de este vídeo, enlace a, las, a los expertos que vienen con nosotros y demás. Eso es algo que nadie hace. Pinchas y ya verás que hay un montón de información por ahí. ¿Qué estás en ebooks u otro, iTunes u otro canal? Igualmente hinchas en más información y aparecen, pues todo lo que había en YouTube y quizás alguna cosilla más. Y no sigo diciendo de la web y demás, porque tú lo que quieres es saber mucho de agua, virus, seguridad, y como es eh, primera semana de mes, pues nosotros, como cada mes, nos dedicamos a la seguridad, a los virus y ayudarte a aprender un poquito más cómo estar seguro con tus dispositivos, navegar en Internet y que no te la den con queso. Y ya no nos no entretengo más y vamos a lo interesante, que es hablar con nuestros expertos. Y primero que todo, saludar a mi compañera. Muy buenas noches, Yolanda. Hola Antonio, pues nada, una semana más estamos aquí ya con Janautón y bueno, esta noche pues como tú lo has dicho, nos toca hablar de seguridad informática y para eso pues hemos reunido a cinco expertos en este terreno como son Cristóbal del Pino, Eduardo Arriols, Edu... Edu uy. Edu Sánchez, perdón, eh, Luis Aiz y Roberto López, que bueno, pues algunos ya repiten aquí en Hanautón, otros no, pero todos ellos pues eso, son son unos profesionales de, de la seguridad, del mundo hacking, y esta noche pues toca hablar un poquito pues de esas tendencias ¿no? de, de malware que se producen, de esas, por desgracia, mmm, Estafas online que también son muy habituales, eh, virus informáticos, todo ese tipo de cosas. Entonces, así que un poco para empezar, aunque vamos a ir desgranando pues, poco a poco cada, cada cosa, sí que me gustaría una valoración inicial de todos los invitados, ¿vale? Empezando, empezaremos por Cristóbal, ¿no? Por el orden alfabético que nos da. Una valoración de cómo veis en la actualidad, o sea, los ciberdelincuentes están más animados de la cuenta, menos... ¿Cómo ves un poco tú una valoración de, de cómo está la cosa? Y justamente el otro día hablábamos con, con compañeros míos del trabajo, de que parecía estar muy de moda el, el atacar a empresas o robar datos o el, el lado criminal de, la, de la, lo que es la informática. Eh, la verdad, está todo como avanza la tecnología muy rápido, eh, no se le presta mucha atención a lo que es la seguridad, entonces está todo muy vulnerable. De hecho, hace poco que salió el... el iPhone 6 ya venía con fallas de seguridad, el iOS 8 venía con fallas de seguridad, como avanza tan rápido la tecnología no le prestan atención tanto a lo que es la seguridad sino al vender, al, a la demanda, o sea, van directo a la demanda, eh, la verdad a mí, a mí pensar está todo muy fácil hoy en día, eh, está todo muy vulnerable. Madre mía, has ha comenzado directo al, al cuello. Has nombrado el iPhone 6, que ya viene de por sí con sí, el es, es lo más reciente, es lo que pasó más reciente, así a gran escala. Y bueno, también pasaron otras cosas, vulnerabilidades muy, muy grandes, pero era para dar un ejemplo de que se va sí. directo a la venta, a la demanda, y no se piensa mucho en un plan de seguridad y que lo que liberen al mercado sea realmente. Eh, testeado en cuanto a seguridad. Sí, pues, si, en el, si en el minuto 3 estamos dando este ejemplo, en el minuto 55 ni te cuento, ¿eh? Porque el contador de la audiencia te digo que se está poniendo como un ventilador. Bueno, claro, ah, hay, que, no hay, que, hay que ir lógicamente desgranando esos temas, pero como para no nombrar el iPhone 6, ¿no? Con todo, con, con, lo, que se, vamos, con lo que hemos visto estos días. Pues a ver, Eduardo, tu valoración de cómo están las cosas ahora. ¿La ciberdelincuencia va en aumento? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues después de lo que ha dicho también Cristóbal, aparte de las vulnerabilidades que ya están, que cada vez se descubren más y más, ya no solo también eso, sino que la gente tiene tan poca conciencia de seguridad que aunque haya medidas de seguridad, mucha gente no las conoce. Entonces, no es falta utilizar vectores de ataque que sean más o menos sofisticados, sino que muchas veces con phishing, con ingeniería social, cosas que son muy sencillas, la gente acaba picando. Entonces, muchas veces creo que los cibercriminales utilizan eso porque tal vez te centras en una empresa y puedes llegar a atacarla, pero tal vez es más fácil atacar a muchísimos usuarios que no tienen esas nociones de seguridad. Uh -huh. Pues, a ver, Edu, y tú, o sea, vamos a hacer ese barrido inicial un poco valorando un poco todos, ¿no?, para poner en situación. Así es que te toca, Edu, ¿tú cómo lo ves? Bueno, como han dicho los compañeros, sobre todo Eduardo, el tema de, de la gente, la concienciación es bastante importante porque da igual lo seguro que sea un sistema que siempre el labón débil de la cadena es el usuario, ¿no? A día de hoy la ingeniería social es lo que está más de moda y sobre todo con el tema de los dispositivos móviles lo tenemos muy, muy, muy al día, ¿no? Sobre todo los troyanos que se están desarrollando y todo el malware va orientado a, a temas de troyanos bancarios y malware de este tipo. Y la mayoría de ellos infectan a lo que son los, nuestros terminales móviles pues gracias a la ingeniería social. Y a ese lagón de la cadena débil que somos que somos los usuarios. Sí, ahora el tema de la ingeniería social da para tanto y va a salir ahora tantas veces, pero a ver la valoración que nos aporta, que nos aporta Luis. Desde tu terreno, ¿cómo, cómo ves la cosa? ¿Hay muchas estafas? ¿Hay mucho mal por ahí? No, no vamos a conseguir que vayan a misa, que decía un, un jefe, un jefe mío. Eh, a ver, el la cantidad yo creo que, que tampoco es que aumente o disminuye mucho eh, lo que va lo que van haciendo es eh, ir a por la fruta madura ¿no? por, la, por la fruta que esté más fácil más fácilmente accesible eh, y eso pues a veces son los usuarios o a veces son eh, otros sistemas eh, no, no tienen los usuarios han sido tradicionalmente uno de los puntos más, más débiles eh, primero directamente y cuando ya hay una cierta conciencia aunque siguen sigue habiendo sigue habiendo intentos de, de engaño pues eh, cada vez cada vez la gente está más concienciada y ya pues son más elaborados los las, los engaños cada vez son más elaborados o ni siquiera son engaños sino que sino que te lo van haciendo eh, por, por debajo ¿no? o sea, estamos viendo cómo van cómo van evolucionando y efectivamente también la otra la otra tendencia es eh, a ir hacia temas más corporativos ¿no? hacia, hacia si no lo consiguen en los usuarios o no lo consiguen en las grandes empresas pues a lo mejor en, en las en las medianas que dan servicio a las a las grandes ¿no? si hemos visto hace poco eh, casos en, en Estados Unidos de, de eso de utilizar sobre todo proveedores eh, que pueden ser más confiables para como, como punto intermedio para, para llegar a, a otros a otros objetivos más más más jugosos ¿no? y, y vemos también que por ejemplo pues van cambiando antiguamente todo el tema los, los si veis los informes del Anti-Fishing Working Group eh, pues hace años al principio eh, prácticamente el 100% o el 90% iba dirigido, iba dirigido a bancos y, pero cada vez más eh, van dirigidos a, otras, a, otra, a otros objetivos hacia, hacia cogernos las cuentas de Google, cogernos las cuentas de otras redes sociales pues porque pues bueno pues también también han encontrado maneras de sacarle de sacarle rendimiento vemos que se diversifican sí claro van van quieren ir por delante entonces diversifican en la forma de hacer mal lógicamente pues eh, Roberto en esta valoración inicial por vamos por orden alfabético te ha tocado hacer la última valoración a ver qué aportas de los compañeros si estás de acuerdo si que alguna cosa pues yo en vez de hablar un poco de, del usuario final, que al final siempre es... ¡Uy! El micro. Mm, no te escuchamos, Roberto. A ver. ¿Se me oye? Ahora, ahora no, sí. Ha habido un momento que estaba, no se te escuchaba. Estaba, estaba diciendo que me voy a centrar en la parte de la tecnología, que los criminales cada vez están teniendo más trabajo y cada vez mmm, se están desarrollando nuevos dispositivos inteligentes nuevos con lo que se van a empezar a poner las botas porque con el concepto del internet de las cosas pues al final todo va a estar conectado todo van a ser sistemas operativos todos van a poder tener fallos de seguridad y pues también otro tema es que muchas empresas cuando desarrollan dispositivos pues comodidad para el usuario, para las aplicaciones para ahorrarse dinero pues utilizan Android que está muy bien por otra parte pero por otra parte pues ya se conocen eh, pues códigos maliciosos para Android entonces puede llegar a ser más fácil dispositivos nuevos que puedan llevar Android como pueda ser una televisión o una lavadora que en un futuro aparezca malware para ese tipo de dispositivos nuevos uh -huh. Sí, no, con lo del Internet de las cosas es un tema que ya estuvimos viendo aquí en Hanauton, pues lógicamente ahí se despliega mucho más, ¿no? Porque más accesibilidad a muchos más dispositivos que, que al, al disponer de Internet, de conexión a Internet, pues también se exponen a todo, a todo lo que hay por ahí. Pues eh, para ir desgranando ya un poquito los temas, ¿no? Como titulamos un poco por pues eso, el, el, eh, este hangout, no. pues dijimos estafas online ransomware y otros males, pues vamos a ir detallando un poquito, vamos a ir entrando entrando un poco, vale entonces eh, quizá hay mucha gente que lo del ransomware o ¿no? el virus de la policía conocido así, vamos a empezar por ahí ¿no? detallando un poco, hay mucha gente que, que igual se pierde, es un tipo de estafa ¿no? que se comete por, por internet ha estado muy viva en la web y ha saltado a los móviles y sí que me gustaría empezar un poco por ahí para la gente, ¿no? advertir gente que no sabe de qué se trata o en qué consiste el virus de la policía, explicarles qué es y qué hay que hacer, o sea, cómo hay que actuar, primero para prevenirlo y si han resultado pues engañados y han picado, ver un poco las soluciones, así es que... Se abrió ya el orden alfabético, ya hemos, lo hemos respetado. Ahora el que el que prefiera empezar por este tema y vamos completando entre todos. A sí, ver. Una, una cosilla, Yolanda, y de paso que aclaren que lo de la policía es por otra cosa. ¿eh? Que no sí, sí, pues por eso los que, policía... que lo que no es, se llama, se llama virus de la policía, pero que vamos, que es como para picar, exactamente. Es de la policía, igual que las cartas de Phishing, vienen del departamento de seguridad de tu banco. Mm. Igual, sí. Igual. pues bueno, vamos a, vamos a explicar en qué consiste ese, ese tipo de phishing ¿no? para intentar engañar a la gente. A ver, ¿en qué consiste el virus de la policía? Que nada tiene que ver con la, la policía, la, la policía no infecta ese virus. Consiste en, en darle miedo a la víctima, porque lo primero que ves es una máquina en la que te dice que por X motivo el FBI o cualquier eh, policía te está buscando... Entonces lo que le generan la víctima es miedo. Es, uh, me están buscando, ¿qué cometí? ¿Qué, qué delito hice? Y todo arranca por ese lado. Eh, lo, que, sí, lo que ustedes le dicen, virus de la policía, tiene un nombre, es ransomware, que la finalidad del ransomware es el lucrativo. O sea, es yo te bloqueo la computadora diciéndote que cometiste un delito, te pongo miedo diciendo que soy del FBI, y lo que te pido es que pagues por ese delito que cometiste. Y así se empieza el engaño en cuanto a, a, a la víctima, a la persona, generándole miedo. Pero salta normalmente por, ¿qué? Salta por el correo electrónico, ac, a, accediendo a algunas páginas, vamos a explicarle a la gente. ¿Cómo suele saltar esto? ¿Cómo, ¿Cómo llega a la gente esa comunicación? Puede ser por cualquier lado, puede ser por atrás de una página web que, que esté infectada y que te infecte la máquina, o una página web, eh, sí, maliciosa, puede ser a través de un mail... Y que un mail te redireccione hacia cualquier eh, sitio web eh, malicioso o que te envíen un archivo malicioso, que vos te lo bajes a tu máquina, lo ejecutes y lo que automáticamente hace es bloquearte la sesión de. o sea, bloquearte la computadora y no te deja hacer nada hasta que no pagues lo que es el, el monto que, que te solicita. Hasta algunos que son un poco más eh, dañinos te encriptan el disco, entonces vos después ya no puedes acceder ni siquiera a tus archivos y eso, la única manera de solucionarlo es borrando todo en la computadora y reinstalando eso o sea, es una reinstalación limpia y para esto, todos tus archivos pues están encriptados y así, si no pagás, nunca vas a recibir el, lo que sería el, el, la key para la para desencriptación Sí, pero es decirle a la gente, o sea, no es pagar, porque el engaño igual pagas, pero no te va a llegar, o sea, hay que advertir a la gente que, que te llega eso, que te bloquea el ordenador, que te lo infecta, pero que no quiere decir que porque pagues esa multa que no se pueda ascender, no sé, vamos a decir, aquí en euros a lo mejor no sé si son 100, 200, no sé lo que pueden pedir exactamente, pero que sí, que no es la solución que paguen, porque no les va a solucionar nada, se van a quedar sin el dinero y con el ordenador bloqueado. No, lo primero que yo recomendaría es acercarse a una persona que sepa de tecnología, que sepa de computación, que, que sea un allegado tuyo, una persona de confianza, y consultarla, el, porque si está mal desarrollada la, lo que sería el malware, el virus en este caso, si está mal desarrollado, hasta podés reversearlo y encontrar la key dentro, ya pasado, que han hecho ransomwares, en los que la key está dentro de lo que sería el, eh, la aplicación, dentro del código. Y reversiándolo llegaron a la key y con la key esa ya la podés eh, desbloquear. Eh, si está bien hecha la, si también bien hecha la aplicación maliciosa, no va a haber manera de, de solucionarlo. Y la forma más sencilla es hacer una reinstalación. Pero si está, si también tiene encriptación, vas a perder todos tus archivos. Pero bueno. tú... Es, es un precio me menor. Que muchas veces la solución no era no era pagar, pero también depende del caso, porque se ha hecho ahora un poco más famoso cuando el virus, el ransomware, este tipo de malware, se ha hecho más famoso con el virus de la policía, pero por ejemplo en, en empresas, cuando a lo mejor es una pequeña empresa en donde en un solo servidor tienen alojado toda la información correspondiente a la empresa, pues cuando te ocurre este tipo de incidentes, si no hay ningún medio de recuperar esa, de recuperar esa información, la única opción que te queda es pagar para poder recuperar todos los datos y todos los ficheros de tu negocio porque a lo mejor tu negocio depende de esa información que te han que te han bloqueado, que te han cifrado. Entonces, si no puedes por ningún medio recuperarla, pues o te queda pagar o cerrar la empresa. Claro, lo que decía, lo que decía Cholanda que estuvo, que estuvo muy bien es que no necesariamente porque vos pagues te van a desbloquear, te van a, o sea, desbloquear todo, lo, o sea, te van a desencriptar el disco. Entonces, eh, eh, juegas con eso. Yo te pago, pero no estoy seguro si me vas a, a desencriptar. Entonces, estás confiando aquí en una... Sí, decías... Sí. Aquí, aquí creo que podríamos hacer dos divisiones dentro del ransomware. que Una para usuarios finales y otra para lo que es empresas, como bien comentaba Roberto. Porque, por una parte, existen pues, botnes de distribución que distribuyen este tipo de malware para obtener, al fin y al cabo, pues eso... Pequeños, pequeñas cantidades de dinero pues mediante eh, cuando el usuario coge a lo mejor y se, te ha metido en una página pornográfica, tienes que pagarme esto para evitar la multa y demás, entonces lo que hace un poco asustar al usuario para que haga una pequeña un pequeño pago de dinero e incluso bloquearte el ordenador. Pero a nivel de empresa, como dice Roberto, eh, se dan casos los que te encuentras que a lo mejor esa empresa no, no utiliza ningún medio proactivo, y a nivel de seguridad no tienen una mera copia de seguridad de temas de contabilidad o datos de clientes y no les queda otra que, que hacer el pago. Incluso hay tipo de, este tipo de malware a veces eh, te mete presión porque te ponen, eh, los cibercriminales te cogen y te dicen pues tienes 24 horas y en 24 horas pues la clave con la cual se han criptado eh, la vamos a eliminar y entonces pierde los datos, ¿no? Meten un poquito de presión. Entonces yo dividiría entre lo que es el, eh, este, eh, esos dos tipos, dentro de lo que son los usuarios finales y lo que son temas de empresas que es algo ya más serio y estoy diciendo no pagar, no pagar pero es que hay veces que no le queda otra salida, como bien dice Roberto ¿Qué pasa que es jugar, uh -huh. es jugar, es, es si entras dentro de un juego, si vos le pagas la persona puede seguir extorsionándote porque sabe que es valioso para vos entonces yo te pago para que me lo desbloquees pero yo criminal, sé que para vos es importante entonces te pido más plata y ahí entras en un juego uh -huh. Claro, pero después de pagar, lo que hay que hacer es eh, intentar eliminarlo, sino no formatear el ordenador y establecer unos buenos sistemas de seguridad para que no vuelva a ocurrir. Claro, yo personalmente no pagaría, y si, y si no tengo un backup, tendré que trabajar el triple para volver a estar en la situación en la que estaba antes del malware. Porque pagar, entras en un juego de que yo te pago ahora y vos mañana me puedes venir a extorsionar. y no, Aparte tampoco sabes si el malware ese, eh, qué hizo con los archivos. Con todos tus archivos del disco, si los tomo una copia o no, entonces ahí ya entras en un juego con, con, el, con el criminal. Más vale prevenir. de Las dos cosas, eh, los backups. Evidentemente, si eres una empresa y no tienes backup, eh, pues mal vas. Si eres un particular también, ¿no? Pero los backups. Y luego, eh, dado que el, dado que la, el mecanismo más habitual es ejecución de algo pues lo de siempre, no, no se ejecuta nada que te venga de mm, un enlace, nada que te venga, mm, aunque te lo envíe tu servicio técnico, aunque te lo envíe, que pasaremos a lo mejor si queréis, también a ese otro tipo de, eh, de engaños, otro que está ahora bastante bastante de moda, por lo menos, por lo menos en otros países anglosajones, yo eh, no sé, aquí en, eh, en los hispanohablantes, no sé si está llegando todavía. Eh, que es el soporte remoto de microsoft vale hacerse pasar recibes una llamada o recibes un correo para que te pongas eh, el, el, el servicio técnico de microsoft directamente eh, que nunca, eh, nunca nunca hemos conseguido eh, como, como usuarios finales que microsoft nos diese soporte y sin embargo ahora se, se ponen en contacto con nosotros no pues vemos vemos que cuando las cosas son raras que nunca nos han pasado pues eh, tenemos que empezar a sospechar. Si nunca si no, te, si no teníamos manera de, de, de llamar al señor Microsoft para que nos arreglase nada, eh, ¿cómo es que ahora el, el señor Microsoft se pone en contacto con nosotros? ¿vale? Es otro otro tipo de, de engaño también eh, que puede estar ligado con este de ransomware eh, porque al final o te roban datos o te, o te instalan eh, este tipo de este tipo de ransomware para luego para luego eh, pedírtelo vale entonces eh, yo no sé no, ya, te, ya os digo aquí en España o en o en países eh, latinoamericanos yo creo que, que no está llegando tanto pero en, en países eh, en Inglaterra y en Estados Unidos sí que sí que está bastante activo Sí, como bien decís vos, eh, ahí estás explotando el eslabón más débil, como decían anteriormente, y juega mucho con la ingeniería social. También pasa esto mucho en las redes sociales. Cuando hay una noticia que es furor en la red, lo que hacen es aprovechar esa noticia para enviarte malware y todo a través de las redes sociales. Eh, estamos dentro de lo que sería la ingeniería social, pero a través de la red. Sí. Acabas de decir una cosa realmente, bueno, todo es importante, pero esta a mí especialmente es uno de mis pequeños caballos de batalla, ingeniería social. ¿Por qué, barrámanos, somos tan crédulos con todo lo que nos suelta cualquiera, venga de donde venga? Y si es tan feo, parece que viene ya bendecido, vamos. Descárgate esto que va a hacer no sé cuánto. ¿Queréis eh, eh, explicar qué es lo de la ingeniería social? Que vosotros lo tenéis mucho más. Está. Ahí, ahí hay una, ahí hay una, una serie de, de conceptos y de premisas que son las que hacen que, que la ingeniería social, en este caso, surja tanto efecto. Eh, las premisas son bastante sencillas, ya que a toda persona nos gusta que nos hablen de manera educada, eh, otra es que nos gusta siempre ayudar a la gente, ¿no? siempre, si, tú, si a ti te llama una persona y te habla con buenos modales, eh, y te pide ayuda, nos gusta ¿no? el hecho de, de, de poder ayudar a una persona y básicamente esas son algunas de, la, de las cosas por las cuales nosotros, eh, a la hora la ingeniería social funciona no el hecho de que nos puedan llamar de un servicio un supuesto servicio técnico y que al final un usuario termine dando de la clave como le ha podido pasar algún compañero mío en alguna auditoría, en alguna auditoría de ingeniería social y, y y no te lo crees, ¿no? Una ingeniería social que te coge y te diga un usuario de una empresa y que te dé tu contraseña y tu usuario diciéndote que te está llamando el servicio técnico de tu empresa porque antes ha hecho un, una investigación de quiénes son tus tu servicios técnicos. En fin, la ingeniería social eh, a día de hoy es, es el labo más, más débil porque ataca sobre el usuario. Y, y, si, y si además de ser amable es... es... Eh, rusa tiene 20 años, pues ya ni te, ni te, ni te cuento, ¿no? Sí, pero la, la gente está eso de ingeniería social y funciona sí, sí, sí. y es amable y todo, pero ¿qué es la Es que habrá gente que diga, pero ¿y eso de la ingeniería social qué es? Os hemos dicho la cara amable, que te saluden, una rubia de 20 años, eh, o un pues rubio, o lo que sea. ¿Qué el es exactamente? Engaño, el engaño, obtener información mediante el engaño. El ejemplo, El ejemplo más claro lo tenemos cuando nos llaman a lo mejor por teléfono intentando pa hacerse pasar por tu compañía de, de telefonía para pedirte datos. Pues mediante el engaño intentan obtener datos tuyos que puedan utilizar para algún tipo de estafa. Uh -huh. Vale, y como... en la sí, social, sí. por ejemplo, en un proceso de, de test de intrusión en una empresa pues sería, por ejemplo, disfrazarte para pasar desapercibido en la empresa y conseguir un acceso a esta, pues ya puede ser como un mensajero que vas a traer un paquete, unas flores o lo que sea, o como un fontanero, o lo que sea, intentar engañar de alguna manera a la gente de seguridad que está en la entrada para que te dejen entrar, por ejemplo. Yo, yo, yo de esas, es que tengo, tengo algunas del mundo físico, Vale, que, que son eh, cuando vemos que el, que el tipo de engaños que se hacen eh, en el mundo virtual, eh, al final está todo, está todo inventado. Eh, yo recuerdo que nos contaba un compañero que en un banco precisamente argentino, que, que para los que no hayáis estado allí, eh, el tipo de sucursales que tienen son muy diferentes de las de aquí, aquí suelen ser mm, pequeñitas, y muy abundantes allí hay hay sucursales enormes enormes Yo he visto sucursales de, de 30 40 puestos de puestos de caja eh, pues en, en una en una de ellas en sede una sede central de, de estos edificios antiguos eh, llegó un señor eh, bien trajeado con su maletín encontró uno de los una de las mesas vacías se sentó y puso delante eh, pues el letrito de eh, recaudación de impuestos lo que fuese lo, lo que tocase lo que tocase en aquel momento en, en, en Argentina ¿no? estuvo toda la mañana recogiendo dinero de los clientes que iban a pagar el, el impuesto correspondiente eh, y cuando llegó mediodía se fue eso eso eso qué es eso es un phishing o, o qué ¿O... <risa> eso es una de los que funcionan todavía o sea se estaba muy o, o no Pero muy que, offline que, estaba físicamente que, allí que el que no que está todo que está todo inventado ¿eh? o, o, también te, también tenemos otros que son eh, hacen en vez de phishing hacen farming los que conozcan los eh, para los que no sepan lo que es el farming Farming viene de granja, de cómo te llevan estabulado eh, el, el ganadero, te lleva al corral, al corral que quiere, ¿vale? Pues ese, ese farming es eh, un, un tipo de, de engaño tecnológico que consiste en que te cambian eh, o bien localmente o bien en tu proveedor de internet eh, la dirección numérica a la que a la que la, la dirección de la URL de, el, de la entidad que corresponda, eh, pues eh, te dirige. Entonces, eh, en este caso lo que, lo que hicieron fue que había mucha cola en, el, en la oficina y, y llegó también un señor, le dijo acompáñeme por favor, que ya veo que está usted aquí esperando y, y usted es un buen cliente, acompáñeme al, al, al primer piso que allí le atenderá muy amablemente la señorita eh, Carolina y la señorita Lina, buenos días, buenos días, ah, pues muy bien, ¿qué quería usted hacer? Ah, no, pues venía a hacer un ingreso, ah, pues aquí le dejo, mira, rellena esta encuesta mientras mientras eh, le, le atendemos, eh, eso es un farming, ¿vale? Hay farming, hay fishing, mmm, está todo la, el, tenemos timos de, timos de la estampita, tenemos timos del tocomocho, eh, todo lo que se ha hecho en el mundo físico se, se vuelve a hacer en el mundo en el mundo virtual. Lo que pasa es que, bueno, pues eh, ahora no hace falta irse a, a la plaza de Atocha eh, con, a, a, a, a ver los que llegaban del pueblo eh, en el tren, sino que lo puedes hacer eh, desde cualquier sitio. Pero vamos, está está todo inventado. Sí, o sea que el timo de la estampita en lugar de la plaza mayor te lo hacen en las redes sociales, que es donde pasa todo el mundo hoy en día, ¿no? Un poco, un poco eso. Uh -huh. Y luego también está ¿no? el, eh, el malware también que llega por publicidad, ¿no? Cuando son los reclamos publicitarios. Ahí es que ha caído ha caído Luis justo. <risas> Hemos perdido la conexión justo Luis. Eh, da... sí. Disculpame, pero le he dado a colgar en vez de al mute <risas> Nada, no, decía que, que el comentario que tú habías hecho, ¿no? De que en vez de la Plaza Mayor, ahora sucede en las redes sociales, que es donde pasa toda la gente. Pero bueno, eh, de todo lo que has comentado, ¿no? De que del mundo offline ha pasado al online y está todo inventado y nos parece nuevo, pero se reinventa la rueda en online y parece que nos hace más daño o nos llega diferente. También por publicidad, ¿no? También existe la publicidad engañosa, ¿no? De, yo qué sé, que te quieren solucionar todo, ¿no?, eh, para que piques en un anuncio y así te infectas de malware, ¿no?, también... No, para afectan? que cuando pones el anuncio, tú pones un anuncio ¿Sí? y, y de repente viene alguien a, inmediatamente que quiere comprártelo y que quiere hacer vendas lo que vendas, te intentan, te intentan eh, contactar contigo, conseguir datos, eh, simplemente porque has puesto el, el anuncio, eh, se dirigen a ti, aprovechan aprovechan eh, que estás pidiendo que la gente se ponga en contacto contigo. También ahí hay que tener mucho cuidado, no solamente cuando tú te diriges a un anuncio, sino cuando tú pones un anuncio. Ahora, ahora que has sacado Luis el tema de, de las ventas por internet, una de las cosas que, que a la que más se dedican los criminales tienen una red completa de personas que, que buscan muleros, es decir eh, yo pongo, por ejemplo, un anuncio en internet que puedo vender un, una bicicleta, una moto por X precio y automáticamente ellos tienen redes de, de trabajadores, de cibercriminales, que lo que se dedican es a captar gente de tal forma que digan, pues mira, eh, la bicicleta o la moto la vendes por 500 euros y ellos te ofrecen eh, 2.000, 2.000 y pico euros. Entonces, te hacen un envío eh, de manera... Western Union, o sea, te piden que recoja un, un, un cheque bancario, por ejemplo, esto estoy hablando de un caso real que, que me ocurrió te, te mandan un cheque bancario para que tú lo cobras y lo que estás haciendo es de mula, es decir, tú cobras el cheque bancario con más importe de lo que vale tú tu, tu objeto que vendas y te piden que le hagas un ingreso vía Western Union con, con el resto del importe, es decir, si yo pedía 500 euros, me mandan 2.000 y ahora yo los cobro esos 2.000 euros y que le mande los otros 1.500 euros. Lo que están consiguiendo es blanquear el dinero a través de la persona que está vendiendo ese producto en internet. Está, están utilizándote de mula. Es automático. Si vosotros ponéis cualquier anuncio en internet con un precio en torno a los 200, 300 euros y vaya a ver que va a llegar algún mensaje eh, nigeriano, algún mensaje de, de Google traducido en un mal castellano, ¿no? Que te huele mal, ¿no? Te va a sí. empezar a pedir datos y sobre todo eso, lo que quieren es eh, utilizarte para blanquear el dinero y que la cadena, en caso de que sigan a, a esa persona que ha hecho el fraude, eh, termine en ti, porque ¿dónde desaparece? En el momento en que tú haces un pago anónimo por Western Union, pero yo he, he cobrado X dinero que me han mandado a ellos por un cheque bancario, que a lo mejor ese cheque bancario la han la hemos tenido de manera fraudulenta o los datos bancarios de otra persona que se la han robado mediante phishing, ¿no? Y estas redes funcionan así y a día de hoy están muy presentes en la red. Sí, yo también sí. bien sí. de sí, sí. De, sí, perdona, de manera de blanquear este dinero, como comenta Eduardo, pues sería cuando te ofrecen un trabajo que tu trabajo consiste en que te ingresen una cantidad de dinero elevada, a lo mejor de, por poner una cifra 5.000 euros, y tú tienes que ingresar 4.800 en otra cuenta, de Western Union por ejemplo, de métodos que no sean traceables. Y también es un poco lo que decía Luis, que son los timos, que eh, pues muchos timos que se han hecho en la vida real se están haciendo ahora en internet, pero entonces tú en internet te tienes que dar, que dar cuenta que si es una cosa que en la vida real no harías alguien a ti te ofrece, que un trabajo es coger 5.000 euros todos los lunes, llevarlo de Madrid a a Valencia y quedarte una comisión, dices, ¿y por qué no hace una transferencia bancaria? A lo mejor el dinero ese no es muy legal. Entonces, si en la vida real te darías cuenta de que puede ser sospechoso, pues tampoco lo hagas en Internet. Bueno, a ver si me, si me ha quedado a mí claro y supongo que hay mucha gente que nos está viendo. Entonces, es, yo voy a poner, por ejemplo, pongo mañana un objeto a la venta, una cámara fotográfica, 200, 300 euros, la vendo por Internet, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esos ciberdelincuentes ven mi anuncio se ponen en contacto conmigo, ¿no? Para y te mandan 2000. Dicen y ay me que, dice... me y, que me he equivocado que no eran que eran 200 que no que eran Ah 3000. pero era, era, era es un engaño de que se ha equivocado o sea y ellos tú, no te y verdad, ¿tú como verdad, eres una vaya... chica tú como eres una chica buena, vale cuando recibes ese cheque que lo has cobrado eh, dices ah no espera eh, pues devuélveme devuélveme los 1.800. los mil ¿Vale? Y tú le devuelves los 1.800 por, por un Western Union o por algún money transfer que no deje que no deje rastro. vale Porque tú eres una chica buena, tú querías vender la cámara por 200 euros. No sí, te claro, o sea, se ha equivocado al pagar por Paypal yeah. o por lo que pague, ha puesto yeah, sí, un cero de más y te ha costado. Y, y al día siguiente, sea, te, al día siguiente te pone el anuncio y al día siguiente tienes 3 4 Y dice por Dios, ¿por qué no he vendido yo antes la cámara? Claro. Entonces eso le hace a la gente picar. Y entonces, por ejemplo, una persona... Ese sistema devuelve los 1.500, ¿no? Hemos dicho, más o menos, o 1.800, lo devuelve, se queda más o menos tranquila, pero luego, ¿no? Si hay un rastreo, es lo que hemos dicho, a quien van a llegar es a esa persona que ha actuado de buena fe devolviendo ese dinero, pero que ese dinero ya no se puede rastrear más allá. Y, ¿no? Y figura, digamos que la responsabilidad legal recaería sobre esta persona, que es la que se supone que ha estado blanqueando dinero es que sin saberlo. Ahí se pierde, ahí se pierde la cadena. Eh, si empieza a tirar del hilo. <ríe> Al final, eh, en cuanto se hace un envío por Western Union o algún tipo de pago, eh, el otro día estaba viendo y, y ha aumentado, en los países eh, en los países europeos, ¿no? Ha aumentado un montón este tipo de negocio de, de empresas tipo Western Union para pago anónimo, pues hay, hay un montón de crecimiento en este, en este tipo de empresas. Pues eso, eso es una buena advertencia porque habrá mucha gente, ¿no?, que... Bueno, que le pueda que le pueda llegar esto O sea, lógicamente cuando te ingresan 2000 euros 200, ahí puedes sospechar Pero ahora mucha gente que le haya ocurrido o incluso que esté Que esté viendo un poco cómo funciona Otro tipo de estafas así en las que más comunes, que, más comunes o, o que veis, ¿no? Que, que se están extendiendo ahora Igual que hemos dicho esto de, de los muleros Y los casos que hemos comentado antes Que se estén produciendo para advertir a la gente Hombre, está la típica, Hay una estafa que yo además lo vi como hace un año Por ahí, me parece que fue un reportaje no sé si de Televisión Española, que eh, te envían un correo electrónico, hay así de las dos más comunes son, que te envían un correo electrónico de que te ha tocado una lotería en la que nunca has jugado. Y te dicen, pues te ha tocado un premio. Y tú dices, hostia, a ver si, oye, si me regalan un premio, no voy a decir que no. Y te están así hablando contigo un determinado tiempo para ganarse tu confianza, y cuando ya la tienen, dicen, bueno, ya solo tienes que, para conseguir este premio de 3.000 euros o de 5.000 solo tienes que pagar un trámite de un papeleo de 50, 100, 200 euros o lo que sea y tú ya te, ya que te lo has creído al final pagas eh, los 50 euros y qué pasa muchas veces, que cuando pagas una primera vez te siguen engañando a lo mejor si te han dicho que el premio era una herencia de una tía que nunca has tenido de 100.000 euros primero te hacen pagar 50 siguen hablando contigo luego allá al final el último es de 200 luego ya te dicen vente al país a otro país a recogerlo y cuando llegas al otro país a recogerlo, te dicen: Oye, al final tienes que pagar 2.000 más y te lo damos. Y, y estás ahí, ahí, ahí, que al final, pues, hay gente que pica, desgraciadamente. Pero pero no te dan 5.000, te ofrecen por lo menos por lo menos 10 millones. Si no, por, yo por menos de 10 millones ni. Por menos de 10 millones ni me muevo, ¿eh? Otro tipo de es que con las que ha hecho Roberto, serían de por el estilo, sería eh, las que se producen muchas veces en páginas de citas. Es decir, tú conoces a una persona, empiezas. La rusa, a... la rusa. La típica rusa, exacto. Tú no ligas normalmente y ligas por internet. Ya la hemos encontrado. Exacto. Y te llega una persona, empieza a tomar confianza, tal y cual, y al mes te dice, oye, quiero ir a verte, por ejemplo. Yo vivo lejos y te dice, mándame 200 euros para que pueda ir. ¿Vale? Eso pica también muchísima gente. Y otra también que suele pasar mucho, y tal vez ahora más, un poco por la situación que estamos viviendo, son las ofertas de trabajo. Es decir, a ti de repente te llega una oferta de trabajo, estás buscando trabajo y te dices, mira, tenemos una oferta de trabajo en el extranjero o en otro país. Entonces, adelanta una cierta cantidad para trámites o para lo que sea. De tal forma que cuando la pagues, ya le estás dando el dinero a los criminales. Cuando tú vas, no hay nada. ¿vale? Es, realmente es falso. Uh -huh. ¿Y otro, el, eh... otro ejemplillo no. que me he acordado no. ahora precisamente y está bastante de actualidad. Eh... Uh -huh. Aprovechando que iban a rodar aquí cerca, en Sevilla, eh, una, una parte de Juego de Tronos, no sé si conocéis, aprovecharon eh, para hacer una web con el tema de hacer casting y eran casting falsos. Ponían un número un número de teléfono que era de coste elevado y la gente llamaba, pues claro, interesada en hacer el casting a, a la serie de Juego de Tronos. Y ese era otro tipo de estafa en el cual al final la gente llamaba y, y los beneficios no obtenían, pues, por el tema del número de, el número este de coste más elevado. Uh -huh. Y quería ya, eh, bueno, Cristóbal, supongo que estas modas, por llamarlo de alguna forma, que, que han sacado nuestros ¿no? engaños, también eh, seguramente se producirán allí, o tienes tu constancia, ¿no?, en Argentina o Latinoamérica, pero igual se produce alguna otra que no se haya nombrado. ¿Te suena de algún otro engaño, estafa? Engaño, que estafa... Y acá pasa mucho también eh, el tema de los phishings. Eh, las tiene a, una página, a una página real, a una página real que haga una redirección hacia un banco o, o lo que sea. O sea Cristóbal. O sea, se hace un banco. Cristóbal, sí. di, di cómo di como lo llamáis, las páginas truchas. <risa> páginas truchas. <risa> no, bueno, un phishing. Eh, y ahí te roban las credenciales del banco y ya con las credenciales del banco tiene acceso a toda tu cuenta bancaria. Eso lo he visto lo he visto recientemente y bastante acá, que desde una página de un tercero que tenga alguna relación con un banco, le, le entren a la página y dejen el phishing hacia el robo de credenciales. Eso es de lo más común que se puede ver. Y de no un extremo al otro, porque hemos, eh, Luis eh, hizo un... Nos recordó que en el fondo está prácticamente todo inventado y que lo que estamos ahora es en la versión moderna de, de timos antiguos o estafas antiguas. Eh, bueno, aprovecho para recordar, que no lo dije antes, estoy tan centrado en el tema que se me ha ido, que la etiqueta que tenemos en Twitter es Hanautón y que cualquier pregunta, comentario y demás que nos llegue, pues intentaremos pasarla. Que se me olvidó. Lo que yo decía, eh, cuando Luis comentaba de que es una evolución del 1.0 al 2.0. Sin embargo, sí hay otras formas que no son realmente evolución Creo que era hoy que veía unas no, en las noticias que eh, estaban ocurriendo muchísimos casos de suplantación de identidad a través del móvil, utilizando WhatsApp. Eh, ¿Podéis comentarnos algo de ese tema? No, no sé exactamente, Antonio. Creo que a lo que te referís era que se pueden espufiar lo, los números de, de WhatsApp y puedes mandarle mensajes, o sea, puedes espufiar el, el número, obtener la lista de contactos y mandar mensajes a, la, a los contactos de un número X. Eso hace poco creo que se, se estaba pudiendo hacer. Eh, la verdad no lo probé, no sé bien cómo, cómo es que funciona, pero sé que se podían mandar mensajes espufiados a a contactos de, de un teléfono X. Desde, desde que salió este esta vulnerabilidad desde que salió esta vulnerabilidad pues había problemas en temas de juicio que había casos en los cuales se estaba utilizando eh, se estaba utilizando mensajes de WhatsApp y a partir de entonces los los WhatsApp pues no lo están dando por válido. Eh, a ver, yo, yo creo que os referéis a un, a un tipo de vulnerabilidad que, que yo no la considero como tal. Ya sé que soy aquí muy heterodoxo cuando participo. Eh, yo las llamo de, de me in the middle. A ver, las vulnerabilidades que consisten en que yo me modifico a mí mismo el teléfono y... Y entonces saco un WhatsApp como si me lo hubiesen mandado otro. Eh, eso no es, es eso no es una vulnerabilidad, vale. Me lo estoy haciendo yo. Si me lo hago yo a mí mismo no es otra cosa. Otra cosa es eh, los mecanismos técnicos eh, eh, de verificación de, de los mensajes que he recibido un teléfono. Evidentemente una captura de pantalla no sirve para nada. Eh, no es más que un tipo de indicio que no que puede ser un indicio pero nada más vale eh, y como tal y como tal se re, y como tal se recoge la que si sí sí, sí es posible que ¿sí? en juicio si se está dando por válido eh, una captura de pantalla de un correo electrónico por ejemplo sí en los juicios lo que pasa es que estamos muy mal acostumbrados a las películas americanas eh, en las películas americanas Está muy tasado el, el qué tipo de cosas se aceptan o no aceptan. En, en, el tipo de, en el tipo de sistema judicial que tenemos los países latinos, los jueces interpretan las pruebas. Y todo es una prueba y al final lo interpretan ellos. Cuando, cuando alguien dice, no, se han presentado 25 pruebas en no sé qué juicio y aún así lo han declarado inocente. Dice, no, es que las pruebas para los jueces no son más que indicios y, y puede ser mmm, muy muy técnica muy técnica muy técnica y, y que la pueda falsear otra o puede ser eh, lo que dices tú una captura pero si esa captura va añadido de, de un de, de toda una serie todos en una serie de entorno una, unas testificales unas tal lo vas añadiendo y es el juez el que estando convencido decide si decide si eso es así o si no. O sea, es, ya te digo que han, han hecho mucho daño las películas las películas americanas. Eh, y, y Antonio, respecto a esto que decías de WhatsApp, lo que sí que he oído esta mañana, o he leído por ahí por algún sitio, eh, que a lo mejor es eso, era eh, que se estaba distribuyendo en, en Facebook un mensaje de un supuesto WhatsApp Gold o, o similar eh, para hacerte para hacerte pagar no me acuerdo cuál era la no me acuerdo cuál era la cantidad pero, pero para hacerte pagar 20 euros o 40 euros una, una cosa una cosa así ¿vale? eso es posible que es posible que se hayan mezclado por ahí algunas cosas porque eso sí que lo he leído hasta el momento pues probablemente fuera eso eh, a mí me llegaba con un con un comentario que no ha sido la fuente de la noticia directamente sino que era eh, pues oye y además utilizaba la aplicación de WhatsApp del teléfono de la otra persona para enviar mensajes simulando que era la otra persona ya te digo, era un, era un comentario de, de segunda fila, no de alguien que hubiera analizado el problema Bueno, eso en determinados teléfonos sí que, sí que sería posible hacerlo, claro eso es, técnicamente es posible Vale, técnicamente es posible Luis pero ¿cómo poner remedio a que eso técnicamente sea posible? ¿O estar al alcance de un usuario normal a base de manuales de Internet y demás que es lo típico que suelen hacer? No descargarse aplicaciones raras que te vengan eh, publicitadas o lo que sea. Las aplicaciones, eh, las aplicaciones que son una linterna eh, y que te piden. Eh, acceso a tu agenda y acceso total a tu teléfono dice pero pero para encender la linterna del móvil ¿Para qué, neces para qué necesitas tener mis contactos? ¿O para qué necesitas tener acceso total? ¿Vale? Eh, yo creo que lo comentábamos la, la vez pasada eh, El tipo de permisos que, eh, que damos a las aplicaciones es fundamental Y si no los entendemos, más vale que no nos, que no nos instalemos nada eh, más que las cuatro de toda la vida ¿vale? si al final, al final al final terminamos manejando 5 mm, 10 como mucho mm, todas las todas las que te prometan algo eh, nuevo eh, y que mm, tú no hayas visto funcionar realmente en otro teléfono pues muchas te prometen muchas te prometen el, el oro y el muro, ¿no? lo típico lo que hablabas de lo que hablas de whatsapp Mira a ver, espía los WhatsApp de, de tus sí. amigos. Mira a ver quién te ha visto tu perfil de Facebook. Mira a ver quién... Cuando alguien te lo enseñe y tú veas que es posible, entonces empiézatelo a, a creer. Mientras sea algo que te mandan y te dicen que es la maravilla del mundo mundial porque vas a hacer una cosa que ah, siempre has tenido ganas de hacer pero nunca has sabido cómo, no lo hagas. Porque la mayor parte de veces viene con, con el con el troyano dentro. Sí, pero eso es un poco el caso de la ingeniería social que hablábamos antes, pero en vez de dedicada a ti, para hacerte picar a ti, es la ingeniería social que nos hace picar a todo el mundo, ¿no? Esa curiosidad o llámale morbo o X de espía a tus amigos o no sé qué, no sé cuántos. Eso es muy común, tanto en Facebook como en WhatsApp, o bueno, yo lo he visto mucho más en Facebook. Mucha gente pica y le acaba dando. ¿Qué pasa? Vamos a decirle a la gente, ¿qué pasa? a esos que dan que sí, porque es que otorgan permiso, ¿no? Para que accedan a su agenda de todos los amigos o explicarlo un poco vosotros, si es que sabéis, o sea, supongo que no habéis picado ninguno y no sabéis exactamente qué permiso lógicamente accede, lo habéis investigado, pero para que la gente tenga sobre aviso ¿no?, porque muchos acaban picando. Sí, hombre, como sabes, que, como sabes que te pide permiso, sí que lo miras, aunque solo sea por curiosidad. Uh -huh. Ahí sí. en ese tipo de estafa ha, ha, ha había un montón, ¿no? El tema de eh, la aplicación esta que salió supuestamente de instalar WhatsApp en tu PC... O como comentaba Luis, eh, ¿quieres espiar las conversaciones de tu amigo, En fin, la curiosidad mató al gato, ¿no? Eh, y el tema de, lo, de los permisos, la típica linterna que te viene con un montón de permisos y, y realmente dices, ¿para qué quieres esto? El problema de hoy en día con el tema de los terminales móviles es ese, que el usuario acepta cualquier cosa por tal de tener el juego de moda o la aplicación X, ¿no? Que le ha dicho un amigo, mira, eh, descárgate esta aplicación de la Petoide porque puedes ver la televisión gratuita, puedes ver los canales de pago y estás accediendo toda la información de tu teléfono, o sea, toda la privacidad que puedes tener. El tema de suplantación de identidad te pueden captar todos los datos. Simplemente ellos te están ofreciendo, pues sí, un canal que a lo mejor eh, es de pago, pero eh, a cambio lo estás pagando a un alto precio. Y eso la es que Iba, sí, bueno, a decir, Roberto, sí. iba a decir que eso de aceptar siempre no solo pasa en el móvil sino que también pasa en el ordenador que parece que, que el usuario final tiene miedo a darle al botón de cancelar y todo lo que ap aparece en la pantalla le va a dar a aceptar que te metes en una página web y pues siempre tienes que acepta, acept, siempre se se acepta todo y claro pues no hay un poco de conciencia de que si a lo mejor te estás metiendo en una página que te metes siempre y sabes que no tienes que aceptar que se te ejecute el código Java en tu ordenador, pues no deberías aceptar. Si te están metiendo a ver el periódico y te está diciendo, oye, ¿quieres aceptar que se va a ejecutar una app de Java? Y pues eso, me parece que los usuarios tienen miedo al botón de cancelar. en el cuando están Sí, también hay que... A los, usuarios, a los usuarios de Google también, ahora para la parte criminal se lo hicieron más fácil porque lo que son los permisos de la aplicación lo pusieron en ítems. Entonces vos para saber qué permisos estás brindando tenés que abrir cada ítem y ver realmente qué, está, qué permiso estás brindando. Con lo cual con las últimas versiones de, de Android se le recomienda al usuario final que se fije, que abra todos los ítems esos y se fije qué es lo que está dando permisos. Vale, una cosa. Yo tengo mis aplicaciones, confío en ellas y ya acabo de escucharlos y tengo mis dudas. Y digo, a ver, ¿mi terminal es mi terminal o es el terminal que yo llevo y lo utilizo todo el mundo? ¿Qué hago yo con este terminal para saber que realmente está limpio o no está limpio? ¿Hay alguna aplicación, hay alguna forma, un sitio donde verlo? ¿Qué puedo hacer? Podés ver, tenés, la, tenés una opción de entrar a todas las aplicaciones instaladas y dentro de cada, de cada aplicación podés ver qué permisos le brindaste o sea, ¿qué permisos tiene activos para poder interactuar con, con el teléfono? Eh, ahí puedes fijarte qué permiso le, le brindaste. Y ya de ahí te vas a dar cuenta si es una aplicación que lo único que hace es tomar, es para anotar notas y te pide acceso a la cámara web y ya de ahí hay algo medio raro. Entonces puedes fijarte en todas las aplicaciones instaladas, qué permiso le brindaste y la utilidad de la aplicación. Si no coincide una cosa con la otra, yo la borraría directamente. Y también, también recordar que existen antivirus para el smartphone también, oye. ¿no? Que ya cada vez se van usando más. Claro, es, es que es, eso es lo que, lo que apunta Roberto, es lo que yo tenía en mente. Si yo, que me dedico profesionalmente a analizar contratos y analizar condiciones legales y demás, me da cierta pereza ver las mías y las veo porque ya es de efecto profesional. Imagínate la persona que se instaló, no una, sino 10, 15, 25, ni se sabe aplicaciones, pedirle a esa persona que mire las condiciones legales es pedir un imposible, creo yo. Entonces, lo que apuntaba Roberto, eh, de, de utilizar un antivirus, ¿un antivirus basta o un antivirus y algo más? O, ¿Por qué no sigue un poco con esa línea? A ver, eh, los que se dediquen a desarrollar antivirus, que se tapen los oídos y no me escuchen. A día de hoy, en un teléfono móvil, un antivirus pues, puede quitarte cierto malware, pero la mayoría no te lo quita. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Eh, la problemática que tenemos hoy, que a lo mejor eh, la, la manera que detectan el malware, no solo a nivel de firma, a nivel sintáctico, que se llama, sino por comportamiento, eh, tiene una dificultad. Y es que una aplicación, como puede ser Facebook eh, y un troyano, Cualquiera que eh, tenga la comunicación a través de una voz, se diferencian bien poco a nivel de permiso y a nivel de código. Es decir, eh, en una de las acambías que hicimos sobre seguridad móvil, yo presenté dos hojas de permiso: una de una aplicación eh, de malware, no un troyano que había desarrollado, y otra, los permisos de Facebook. Eh, el troyano tenía tres permisos, cuatro permisos, mientras que Facebook tenía los cuatro o cinco de troyano. Más 7, 8 permisos más. Entonces, la dificultad eh, en los sistemas de antivirus para analizar a día de hoy el malware en eh, los dispositivos móviles es muy difícil. Aparte que las técnicas de, de encriptación que se están utilizando, incluso código propio que generan eh, sus propios eh, intérpretes, ¿vale? Para el tipo de malware es bastante complicado. Eh, a día de hoy en Google Play también se puede encontrar muchas aplicaciones, pero es que no les da tiempo. Hasta que no se ha infectado un usuario y ha visto eh, a posteriori eh, que, que es un malware, no han podido detectar esa firma o ese o ese o ese virus. Entonces, no solo hablar de, de antivirus, sino otras otra herramientas. Como bien comentaba, comentaba Cristóbal, hay herramientas dentro de, de Android, en este caso, que son para capar los permisos capar a temas de privacidad y decirle, pues a la herramienta tal, a la linternita de turno, pues le quito todos los permisos porque no lo necesita y los puedo capar directamente. A Facebook mismo, le puedo quitar si quiere el posicionamiento, GPS, no tienen por qué saber dónde estoy. Twitter, de esa manera te puede instalar las aplicaciones que tú le estás cortando los permisos o las llamadas al sistema que, que por otro lado cualquier usuario cuando le da aceptar, la está aceptando. Sin embargo, puedes tener la aplicación con ciertas cierta restricciones. Sí, pero eso es el usuario, lo que hablamos, eh, perdona Luis, lo que hablamos muchas veces aquí en Hanauton no cuando tocamos estos especiales, que el usuario medio, por decirlo de alguna forma, otorga los permisos sin leerse todo eso que no entendemos mucho y que aceptamos vendiéndolo al mal diablo y que luego encima ya por defecto viene todo eso configurado. ¿Por qué? Porque les interesa a esas aplicaciones, a Twitter, a Facebook, a otras aplicaciones X, que esté configurado por defecto todo eso. Cuando lo, lo básico sería para facilitar a un usuario medio es que estuviera capada, pues, yo qué sé, la localización, el GPS y, y cosas de privacidad. Pero lo hacen al contrario, porque ellos, lógicamente, negocian con nuestros datos. Hombre, realmente... Sí, lo que se hacen. Ah, no. no, sí, perdón. Que realmente eso, escapado está, porque el teléfono, por ejemplo, puede no llevar la localización activa. Lo que pasa es que hay aplicaciones que sí que son verídicas, que necesitan esa localización. Entonces te dice, ¿quieres instalar esta aplicación? Necesitas estos permisos. Entonces, si tú no te lo lees, ahí es cuando no sabes a quién estás dando permisos o no, pero realmente al usuario sí que le vienen los permisos definidos, en teoría, bien. Lo que pasa es que él es el que decide aceptarlos o no. Es igual que tú cuando te instalas sin darte cuenta por cierto malware en el ordenador, te bajas algo de Softonic, das todo rato siguiente, siguiente, siguiente, lo que le estás instalando son muchos programas aparte del que viene No es que no te estén avisando, es que el usuario tampoco los está leyendo Sí, sí, acepta, se acepta sin, sin mirar, sin leer y sin nada O sea, sí, sí, sí, me lo quiero instalar, ya, ya, ya Pero eso, sí. eso, hasta, eso hasta los hasta los legales El, sí, sí. Que, no, el que no haya instalado sí. sin darse cuenta la barra de Ask en una actualización de Java ¿Eh? Que levante, que levante que la, la mano la, Que no, levante la mano No agachamos todos Vale, eh, hombre, a ver Si sabes cómo funciona, luego la sabes Tú la sabes quitar, pero eh, No sé por la versión que va ya eh, Que no se te escape en una de, de seleccionar Que te ponga la barra de A ver, al final Esa no es no es maliciosa Pero que, que puede ser Puede ser un ejemplo, yo, yo como recomendación eh, no, te, no seas el primero en instalártelo si no eres experto no seas el primero en instalártelo espérate, mira a ver cuando te instales una aplicación mira a ver eh, cuánto tiempo lleva, si ves que tiene versiones si ves que, que tiene una calificación, una aplicación que, es, que está recién llegada al market, que no tiene eh, ninguna calificación y que te ofrece el oro y el moro pues espérate No tengas prisa La semana que viene La semana que viene o dentro de mes Te la instalas, que has estado toda la vida, toda vida Viviendo sin ella Seguro que te puedes esperar una semana o Un mes, a ver cómo, a ver cómo va sentido, Hay algo curiosidad? muy particular Hay algo sentido muy particular en ahora Cristóbal en Twitter Que la acaba de poner Cristóbal en Twitter Hay que utilizar el sentido común Y no solo utilizar los usuarios algo que pasa muy particular con Android es que una aplicación que vos subas al, al Google Play, la, o sea, Android no analiza las aplicaciones por default. O sea, vos subís al Google Play y no necesariamente la aplicación eh, es una aplicación buena. O sea, puede ser una aplicación maliciosa. Y si la gente no reporta la aplicación o no tiene un, un número muy grande de, de bajadas, Google no se encarga de analizar el código de esa aplicación. Con lo cual no hay que fiarse de una aplicación que no tenga, o sea, que no tenga reportes y que no tenga calificación porque puede ser posiblemente un malware. Hay que, uh -huh. hay que ser precavido, o sea la primer, la primera etapa es el usuario, el usuario tiene que ser consciente de que lo está bajando potencialmente puede ser un malware. Retomamos en este punto hablando un poco de las novedades que se producen en cuanto a malware, ¿no? en, en el tema de aplicaciones. Creo que Eduardo querías comentar algo al respecto. Sí, eh, hablando, aprovechando que estamos hablando de aplicaciones móviles, pues hay un tipo de troyano que se había hecho bastante famoso porque tenían una web, eh, se llama Steel y es un troyano que, que se comercializaba para pues, engaños sentimentales, para que el empresario, el empresario pudiera vigilar lo que hacían sus empleados. Eh, y precisamente lo, el, la empresa era pakistaní y la han acusado, el gobierno de Estados Unidos la ha acusado de, ciber, de cibercrimen porque tenían los, los servidores los tenían en Estados Unidos eh, dentro de Amazon Web Service y está y ahora pues, con un problema de judicial acusado pues, de cibercrimen que seguramente eh, los mudarán a otro, a otro hosting, a otro, a otro alojamiento y ya está, simplemente eso, era era bastante famoso, ahora os dejo por Twitter, o dejo el enlace, porque es sorprendente los vídeos, cómo te pueden vender un troyano comercialmente para que un usuario eh, de casa pueda coger eh, y instalárselo a, a su pareja o instalárselo a su empleado y con esto pueden escuchar sus conversaciones, localización, mensajes de texto, todos sus contactos, es realmente increíble, vamos, cómo hacen dinero con ese tipo de de cosas. Ahora con eso que dijiste me hiciste acordar, hubo también un, un scam, eh, hace un año más o menos, de un famoso antivirus que se vendía en el Google Play, que la gente lo compró, mucha gente compró ese antivirus y realmente la aplicación no hacía nada. Entonces la gente compraba, bajaba el antivirus, creían que estaban instalando un antivirus, que estaban todos con seguridad, y la aplicación en sí no hacía nada. Así que... Hay que tener cuidado también por ese lado con que se baja de, del Google Play o del Market. Sí, pero lo hemos dicho, o sea que tam, ya no es que te instales eh, aplicaciones que no estén dentro ¿no? De, del, del Google Play oficial y todo eso. Que esas hay que tener mucho más miedo. Pero también puede pasar que hay aplicaciones, se supone, ¿no? que estén dentro de ¿no? de, de, de las aplicaciones ¿no? o donde acudimos todos y que también vengan infectadas y todo. ¿Puede darse el caso? Sí, en, en el Google Play, eh, o sea, en cualquier market o store de, de Google, de iOS, en todo puede llegar a tener alguna aplicación con un malware y que no lo estén detectando en, en tiempo real. Visto este caso no nos vamos a fiar, entonces ya prácticamente de nada. O sea, no podemos instalar. No nos da tiempo a leer todo lo que aceptamos. O sea, ¿qué consejo le damos a la gente entonces para que, yo qué sé, que se mueva a la hora de... de, de... De eso, de lo que ha dicho antes Luis, instalarse las cuatro cosas básicas, pero incluso hasta esta no sabes si van a tener bichitos por dentro. O sea, sí, no tienes que, que pensar en la evolución. ¿Qué es lo primero que llega? ¿El malware o la solución al malware? O sea, el, el antivirus con la solución al malware. Tienes que ver qué es lo primero que sale. Entonces, si sale primero el malware, no vas a tener antivirus que te lo detecte. Uh -huh. Entonces, ya. Bueno, pues eso, eso, no es lo que sale. Ya estamos hablando de malware y todo, pero luego están las vulnerabilidades, que al principio de la conversación, ¿no? De Hangout, ya nombrábamos al iPhone 6, ¿no? Que acaba de salir recientemente al mercado Y ya se detecta una vulnerabilidad que no es pequeña Y recientemente estuvo la famosa vulnerabilidad en, en iCloud Sí, exacto, y tuvo la el... El, ¿no? el conocida filtración de las famosas Pero, bueno, ¿qué ha pasado con el iPhone 6? Vamos a gente que igual no lo sabe ¿Qué vulnerabilidad se ha descubierto? ¿Qué pone en riesgo? Muy bien vulnerabilidades en, en iPhone 6. Lo primero, lo primero que se me viene a la cabeza cuando hablo de iPhone 6, eh, no es tanto por vulnerabilidad, sino por defecto de fábrica, que se lo ponían en el bolsillo y se deformaba. Primero en principal, uh -huh. eso era feo. Y sí. después, eh, generalmente, lo primero que se descubre en, en los iPhone es manera de bypasear eh, lo que sería la ventana de, de bloqueo a través de Siri. Siri es la, el aplicativo. El comando por voz que tiene iOS y a través de Siri puedes acceder a todo lo que son contactos, llamadas telefónicas, registro de llamadas, sin ni siquiera tener desbloqueado el celular. Mediante una serie de pasos podés acceder a toda la información dentro del, del dispositivo, inclusive a mensajes de texto. Podés leer los mensajes y, y saber de quién fue el mensaje. Y hasta creo que también puedes responderlos. Pero aquí, aquí Esa brecha lo... de seguridad. Es... Aquí pasa lo mismo. Eh... Espérate una semana a actualizar al, al iOS 8, si no pasa nada. Ya sacarán el, ya sacarán el 8.01 o el 8.02. Mm, tranquilo, no tengas prisa. El primer, no hace falta ser el, pri si no eres, si no sabes, a, si no sabes lo que estás haciendo, no lo hagas el primer día. <risa> si, se, si te esperas una semana, ya habrán sacado. Yo creo que el mayor problema que han tenido ha sido precisamente no, no de, no de vulnerabilidad, sino de, sino de testing. Eh, el... El el testing el testing que han que han tenido lo que sí que han debido tener es una vulnerabilidad supuestamente bastante seria en la parte de HealthKit kit eh, que la han detectado antes de ponerlo en producción y, y por eso no ha salido el, el HealthKit en, en, en la primera en la primera release eh, lo que pasa es que eso les ha hecho meterle prisa y, y han sacado el primer el primer parche eh, sin haber probado bien Entonces, la han liado, eh, básicamente la han liado Sí, pero... Sí, que sí perdón, Cristóbal. Sí, no, que pasó con una de las actualizaciones de iOS 8, no sé si fue la 8.01 o cuál actualización Que la subieron para que se la puedan descargar y a las horas la bajaron por una falla que tenía o sea, que eso del testing que decía Luis es real, no, lo, no. no hacen el testeo correcto, ni el testeo en tiempo y forma, y suben las cosas igual y después tienen todos estos errores o todos estos problemas que vienen a Básicamente que no podías llamar por teléfono, pero vamos, quitando, sí. quitando eso... ¿Pero quién llama por pero, teléfono hoy en día con un móvil? Claro, y, y, el, no, el, no, wifi, el no, wifi es, es verdad, o sea, te, te, eh, es mucho más problemático no tener datos que no tener eh, conexión telefónica. Claro, si sí, claro. hoy suena el teléfono para llamada normal y dices, ¿Y ¿eso qué suena que es? ¿No? Pero suenan los mil sonidos de avisos de todo tipo de cosas y ya ya detectas. Uh -huh. Pues en ese repaso que hemos dicho ¿no? de malware, de tendencias y de todo, yo ya no sé si pensar que se mueve mucho más malware en, en online, en versión web, creo que un poco de todo. Pero antes ha salido un poco a relucir el tema de que con el Internet de las cosas, no recuerdo si ha sido Eduardo, Roberto, que lo comentabais, Roberto, ¿no? Eh, que estábamos como, vamos a estar como mucho más vendidos, lógicamente, cientos de miles de dispositivos ¿no? con conexión a Internet que vosotros como especialistas en todo esto, ¿cómo lo veis? ¿Cómo vamos a...? Porque si ahora hemos dicho, antes ha dicho Eduardo, los que hacen antivirus, que no me escuchen mucho, pero en un móvil no hacen, <ríe> no sirven para tanto, ¿qué va a pasar con tanto dispositivo? ¿Con el Internet de las Cosas? Va a pasar no, Silencio, no, silencio administrativo, no ah, va a pasar... Ah, hago, la pregunta, hago la pregunta más, más abajo. ¿Existe algún remedio para protegerse de las cosas conectadas a internet que no son los típicos móviles, tabletas, PC y demás? Yo creo que es complicado, sobre todo porque si la gente no es capaz de proteger su propio ordenador, como le pidan proteger la televisión, la nevera y esas cosas que están empezando a tener internet, como esos, ese tipo de, de manera dispositivos no trae una serie de medidas de seguridad por defecto, una persona no se va a poner a configurar de forma segura su televisión o su nevera o lo que sea, es decir, si no es capaz de configurar su ordenador cual que lleva 20 o 30 años pues capaz de configurar su dispositivo móvil, ese otro tipo de dispositivos no va a ser capaz de hacerlo por conocimientos y por desconocimientos o sea, no va sí. a ser capaz Yo creo que el modelo el modelo que se va a acabar imponiendo aunque haya mucha, muchos técnicos que no les guste, es el modelo de Apple es pero a lo, besti pero a lo bestia es no te voy a dejar que hagas nada, te voy a dejar hacer todo yo Ahí por lo menos tenemos una oportunidad de que de que lo hagan bien Habrá algunos que lo hagan mal Pero eh, ese supuesto ese supuesto beneficio de, de que, que, que nos gusta o que les gusta a algunos técnicos De no, no, déjame déjame que yo, déjame que ya sé lo que hago Bueno, pues es posible que tú sepas lo que haces pero el 99% de la población, o el 99,99, ,99, no lo sabe y es mejor para su seguridad que no lo sepa. Entonces, el, la única oportunidad que tenemos es que esos dispositivos, la posibilidad que tienes de operar con ellos es la misma que tienes ahora. Tú, nos quejamos de que las televisiones, las que teníamos antes, ¿eh? las nuevas ya no lo sé, yo todavía no me he renovado. Pero nos quejábamos de que, no, es que es cerrado, es que no tiene más que cuatro botones y no me deja... No, por dentro tenían su mini sistema operativo, pero pero pero ya está. Entonces, es botones sencillos, cosas muy sencillitas de, de que el usuario haga y que cuantas menos cosas haga el usuario manualmente y le venga todo hecho, mejor que mejor. Porque además los dispositivos van a tener mucha menos capacidad... De, de, de interacción y de, y de revisión y tal entonces tenemos la oportunidad de que los fabricantes lo hagan bien la experiencia que tenemos es que lo ha, en otros en otros en otras cosas parecidas lo han hecho mal pues bueno nos tocará sufrir eh, unos cuantos años de, de fiebre de, di, de fiebre de dispositivos ¿no? y sí. qué es lo que pasará pues que terminarán terminarán quedándose el que demuestre que, que crea menos problemas en tu, en tu casa. No es no, no no un nada. alivio eso de los años que quedan por definir, porque si va a estar el interno de las cosas en el horno, en la nevera o no sé qué, y te van a estar, no sé, va a ser muy vulnerable ese tipo de cosas. Yo tengo una pequeña... Para... Sí, a ver, por parte, de primero... Roberto, y ahora Cristóbal, piensa diferente. Yo tengo una pequeña esperanza en que todos estos sistemas y tecnologías nuevas que están saliendo ahora que nazcan un poco más seguras por defecto, también un poco por lo que comentaba Eduardo y ya no solo eso, sino el proceso de desarrollo que se incluya una fase de seguridad de verdad y que se cumpla por el hecho de que ahora están naciendo en un entorno en donde ya la conciencia de seguridad es mayor. ¿no? A lo mejor cuando se inventó Internet, que se inventó para utilizarlo 10 personas, 100 o 1000, y al final sí. se acabó extendiendo al mundo entero. Entonces pienso que ahora un poquito tenemos esa esperanza. ¿Me comentabas tú, Cristóbal? Sí, Cristóbal, ah, estamos muy de iba acuerdo, a... ¿no? Va a discrepar. Eso está bien. Sí, pienso un poco diferente. Eh, yo, yo creo que las cosas que están conectadas a Internet... Eh, no son 100% seguras, nunca van a ser 100% seguras, nunca se va a llegar a estar a un, ni a un 90% de seguridad. Y con respecto a lo que son eh, desarrollos o, o los el aparatos electrónicos, siempre tenés el factor humano. Siempre tenés una persona es el que la está armando, una persona es el que está desarrollando el código. Entonces, siempre tenés el factor humano y siempre tenés la posibilidad de que haya un error humano dentro de, de la, del aplicativo. Y además es muy difícil encontrar un desarrollador que piense tanto como desarrollador como eh, consultor en seguridad. O sea, que haga un desarrollo 100% seguro porque piensa de los dos lados. Generalmente es una o la otra. El desarrollador piensa como desarrollador y no siempre aplica las medidas de seguridad. Pero, simple. Eso, sí. eso es porque hay una falta, falta de formación en ese aspecto, porque... Eh, a mí nunca eh, me han enseñado eh, a la hora las asignaturas que he tenido durante la técnica o la ingeniería superior y demás, no me han enseñado a programar seguro, asignaturas de seguridad. Me he tenido que formar yo por mi cuenta o hacer, un, en este caso, un máster de seguridad específico. No existe una formación en seguridad por parte de las titulaciones que, que hay a día de hoy. Y lo decíamos al principio, a la velocidad que crece el mercado, cuántas aplicaciones hay en Google Play o hay en, en, a día de hoy en el mercado de, de telefonía o de, o de los sobremesas y están hechas por personas no especializadas y ya no solo no especializadas en programación ni en seguridad, sino simplemente personas que con un mero curso eh, pueden empezar a hacer aquí aplicaciones y dejan a un lado la seguridad de las aplicaciones cuando es, a día de hoy lo más importante. Yo pienso, pienso igual que vos. Por eso digo que nunca se va a estar 100% seguro y nunca se va a dejar de tener vulnerabilidades en las aplicaciones. Porque el crecimiento de la tecnología es mucho más rápido, mucho más exponencial que el aprendizaje de la gente. Y aparte de eso mismo, vos podés salir a hacer una aplicación ya sabiendo programar un poco y no necesariamente saber de seguridad. Y sin embargo te, te contratan para hacer aplicaciones. El problema sí. viene después, cuando una persona vulnera la seguridad de la aplicación. Sí, pero sí, sí yo sí que creo que algunas lecciones aprendidas llevamos eh, es famoso el caso Sony eh, que tuvo su red caída durante muchas semanas eh, porque no tenía una estructura de, de no habían pensado nunca en la seguridad ellos se dedicaban a fabricar televisiones y videoconsolas no a que las videoconsolas estuviesen conectadas a internet. Eso de que las videoconsolas estuviesen conectadas a internet les vino sobrevenido. Y eso es lo peor que te, lo peor que te puede pasar. Que no que hagas algo de la eh, que empieces a hacerlo de la nada, sino que tengas algo que funcione en el mundo eh, desconectado y que de repente eh, eh, quieras conectarlo. Y no pases por ahí. Pero sí que se ha aprendido, venía también ayer o antes de ayer, que General Motors acaba de, de nombrar un, un director de, de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que los coches van a estar conectados. Bueno, pues han aprendido. Han aprendido de que si hasta ahora se dedicaban a fabricar cosas desconectadas y las van a conectar, necesitan... Eh, alguien que esté velando por eso desde el primer momento Sí, pero el problema que hay también es que llegan siempre bastante tarde porque cuando ponen a una persona como dices tú, en ciberseguridad o un director de ciberseguridad, es porque hace dos o tres años ya ha habido una conferencia de una persona que ha vulnerado la seguridad de un vehículo por ejemplo, entonces hasta que esa persona forme un equipo empieza a desarrollar las cosas bien, tendrá que formar a la gente, con gente experta. Entonces, desde que ha salido desde que alguien ha mostrado la vulnerabilidad a través de un coche, hasta que se puede llegar a hacer algo, puede haber pasado cinco años, por ejemplo. Entonces, eso, yo bueno, creo que ahí... Todo, todavía, no los tienen, todavía no los tienen conectados con internet, todo, o sea, todavía no, pero, tienes que tener acceso físico. Sí, sí, sí, pero que, me refiero por ejemplo, el tema de los coches, ya sé que ha salido un montón de vulnerabilidades que afectan a los coches. Que podrían permitir tomar el control del vehículo, por ejemplo, a, eh, con una distancia remota. Es que el, remota. El problema es que la solución siempre es, es reactiva. Es una vez que se vulneró, ahí vamos a ver la solución a la, a la brecha de seguridad. Nunca es proactiva, nunca es, ok, hagámosle un pentest eh, mucho tiempo y tratemos de sacar todas las vulnerabilidades posibles. Claramente, probablemente, se encuentre más vulnerabilidades, pero siempre es reactivo. Siempre es una vez que se vulneró, que se... O sea, que reacciona la empresa a solucionarlo. Eso es lo que yo creo que está mal. Tiene que ser proactivo. Tiene que ser antes de sacar al mercado algo que realmente no tenga vulnerabilidades. O que tenga la mínima cantidad de vulnerabilidades. Y, y volviendo y volviendo al, al inicio de, del, del Hangout, eh, no, depende solo de las compañ, no depende solo de las compañías. ¿Vale? Eh, recordaba creo que, que recordabas alguna de las últimas vulnerabilidades una que, que estaba dando también mucha mucha guerra no es de una compañía es de es de open source y lleva 20 años eh, aquí no nos libramos sí, bueno, aquí no nos libramos nada aquí no nos libramos eso, nadie eso eso justamente me da un punto a favor porque yo dije que nunca vas a poder librarte de las vulnerabilidades siempre se va a encontrar algo nuevo algo por, por código viejo o por una falla vieja que en su momento nunca se vio y que a una persona se le ocurrió, ah, mira, ¿qué pasa si hago esto? Y ahí salta la, la vulnerabilidad. Yo estoy, Claramente. yo estoy redescubriendo de que todavía se utilizan en muchos sitios CGI. Sí, sí. Yo pensaba que desde que los programaba el siglo pasado, eso ya se había abandonado, pero parece que no. Por eso... La tecnología avanza muy rápido, pero las implementaciones o la solución a implementación eh, a, a implementación vieja no se la aplica. O sea, la gente no avanza con la tecnología, sino que lo que ya está lo dejan así y por encima ponen tecnología nueva. Sí, hoy mismo, ahora que estás comentando lo del CGI, hoy mismo me, me mandaba a través de Twitter a un compañero que estaba en Ámsterdam una fotografía de los ordenadores de control de... De, del aeropuerto con Windows XP instalado. Eh, los aviones, ¿no? O sea, claro, eran aviones de papel. Las pantallas, Twitter, tu... las pantallas, el control pasa por esos ordenadores, puede no, haber no, alguna. No pasa por esos ordenadores. Oye, aquí, aquí yo recuerdo que había que había unas autopistas que tenían, no recuerdo ya el sistema, pero era un sistema de, de los años 90, pero de principios de los 90. Y decía, pero si es que para subir y bajar las barreras, eh, esto es lo más rápido que hay, ¿para qué voy a, para qué voy a cambiar el sistema? Y, bueno, pues mientras eso, mientras las barreras suben y bajan y no tengas conexión con Internet ni tengas ninguna otra cosa, pues si funciona. <risa> hay veces que el si funciona Acá... no lo toques también, también. Acá en Argentina va un poco... Eh, más, más grave el tema los bancos, los cajeros automáticos el 80% de los cajeros automáticos siguen usando Windows XP y no solo siguen usando Windows XP sino que tampoco extendieron eh, el soporte con, con Microsoft o sea que son Windows XP desatendidos y eso es bastante grave y son bueno, en los cajeros, al algunos, algunos, están, cajeros. Algunos, algunos están con soporte extendido algunos, algunos que, y otros, y otros, y otros, y otros eh, el de los cajeros los cajeros no los, los cajeros no me los sé exactamente pero otros incluso tienen las oficinas en Linux uh -huh. Bueno yo aprovecho el ver, y, y ahí leer. No, está ahí poler ya está ahí ya no la tarjetita sí yo creo que el, me consta animar a alguno a ver la bio abajo y ya entenderá por qué pueden leer solo hasta ahí. Quería plantearnos una, una pregunta que nos llega en dos tweets y a ver si soy capaz de, de replantearla, de reformularla. Nos la envía MT en, en Laguna y, eh, perdón por no leerle la, la pregunta tal cual, sino que vamos a intentar hacer una mezcla. Eh, la, él se interesa por si hay algún malware que llegando en un fichero, llega a través de un correo electrónico, en principio plantea esa opción, quizás otra, el, el efecto que produzca el malware en eh, nuestro dispositivo es cambiar el protocolo de seguridad del correo electrónico y llevarlo a POP3. Y es un segundo paso que eh, proceda, por ejemplo, a eliminar todo el correo que haya en tu PC. ¿Os suena una posibilidad de un software que haga eso? Bueno, a, a día de hoy hay muchos troyanos y muchas bornes que pueden tener control total con tu equipo, ¿no? Un ejemplo de un troyano muy famoso que a día de hoy sigue teniendo diferentes ramificaciones el troyano Zeus. Eh, originalmente fue orientado a temas de, de, de la banca electrónica, ¿no? De robar credenciales bancarios, pero cualquier tipo de troyano como Zeus, como SpyEye, o hay bastante, hay redes de Wordnet que te pueden hacer en el ordenador lo que quieran, como si estuviéramos sentados delante de ellas, control total ¿vale? mediante ocultación mutación de, del código cambiar los ejecutables eh, la entrada de registro se puede hacer lo que quiera el mero hecho de cambiar la configuración de un correo electrónico y poder descargar eso es una opción más ¿vale? desde ver la cámara controlarte todo todo el ordenador si sí, lo, lo, lo que hay que ver es, si eso le va a ser útil y va a sacar provecho a alguien, si no se ha hecho, será. Seguro. Bueno. <ríe> Porque aquí volvemos a lo mismo, es eh, todo va a le puedo sacar provecho y, y de la parte de, de, de la parte que nos dedicamos a defender, lo que tenemos que, que buscar siempre es es eso, es si le pueden sacar provecho final, ¿eh? porque el, el, el agujero puede ser muy grande, y no, eh, pero no sirve para nada, mmm, que le saque rendimiento o al revés. Puede ser una cosa muy enrevesada, eh, pero como detrás como detrás le pueda sacar, pues eh, llegarán a ella. Entonces hay que pensar en, en cuál es el... Eh, que estás enfrente de un empresario, un empresario que se dedica a, a ganar dinero eh, haciendo, haciendo estafas y, y, y lo que va es a hacer con el mínimo esfuerzo su mayor rendimiento. Si, si eso del correo no, le, no hay alguien que le saque ningún rendimiento, aunque se pueda hacer, pues no se hará. Porque, ¿para qué? Si no, si hay alguien que le saca rendimiento, no te preocupes, que alguien lo hará. Luis, me permite eh, matizar una cosa más o ampliar. El rendimiento, porque claro, tenemos todos desde nuestro, nuestra edad, desde nuestra perspectiva, pensando en un rendimiento económico. O sea, hay que pensar en el chaval que tenga 12, 14 años y el que le esté haciendo la puñeta, no busque realmente a lo mejor un rendimiento económico, sino de presión, de forzarle determinadas cosas. para o sea, que el rendimiento no solo es un término económico, hay más cosas. Eh, evidentemente o, o de reconocimiento hay gente que cada vez menos ¿eh? o sea, hace 15 años todas este tipo de cosas se hacían por el reconocimiento por, por decir lo he, lo he hecho ¿vale? Y, y estábamos y estábamos sujetos en el año 2001-2002 a, a verdaderos verdaderas armas nucleares de, de gusanos que se transmitían por vulnerabilidades remotas y que te destrozaban eh, las redes, pero el destrozar por destrozar eh, cada vez se ha quedado se ha quedado más, más limitado y, y se va más a, a eso al rendimiento económico obviamente pues si piensas en si piensas en, en, en activismo político o en o en temas ya de desviaciones personales, pues, pues sí, naturalmente, pero ahí es otro tipo de beneficio, no es un buen beneficio monetario, pero lo que tienes que ver en ese caso es si, si alguien se va a beneficiar eh, sustancialmente eh, y subjetivamente de ello. Parece, parece que, Luis, que, que has despertado la curiosidad del sistema operativo que se emplean en los cajeros automáticos, nos lo estaba preguntando desde Google Plus, Pedro González, como habías comentado eso, pero ya has dejado claro que hay, quien ¿Linux? ¿XP? Sí, hombre, eh... <ríe> Depende de qué año nos remontemos. Eh, ahora la mayor parte de ellos eh, sí que trabajan con sí que trabajan con Windows, pero son, son sistemas que luego por encima están modificados. Hay, hay sistemas de seguridad específicos eh, para cajeros. Eh, hay más allá de los antivirus, porque en cajeros, al ser un sistema desatendido, puedes instalar... Eh, un tipo de protección que normalmente en un, en un PC pues es mucho más problemática. Se instalan sistemas de seguridad eh, que se llaman de, de listas blancas en las que eh, en el laboratorio donde se preparan las nuevas versiones se hace un, un chequeo de, de todos los ejecutables y toda la configuración del cajero y hay un sistema que está monitorizando permanentemente el que el que no se cambia esa no se cambia esa configuración vale o sea es mucho más es mucho más que un antivirus un antivirus tienes que estar como decía algún participante no me acuerdo quién lo decía antes tienes que estar esperando a que alguien eh, Actúe. Te haga el virus o el troyano para tú eh, responder vale en este caso eh, que es un caso muy específico eh, ya te digo hay, hay hay software específico y además alguno de los más uno de los más eh, eh, potentes que hay eh, está fabricado por, por una empresa de seguridad española eh, que lo está instalando satisfactoriamente en medio en medio mundo uh -huh. Pues creo que llegados a este punto ya lo que deberíamos es eh, estaríamos tres, cuatro, 5, 20 horas hablando de seguridad informática porque aquí es un tema lógicamente que nos encante por eso todos los meses lo tratamos pero creo que ya sería como abusar demasiado entonces creo que lo bueno sería ir iniciando ya pues eh, esas recomendaciones finales que siempre decimos ¿no? porque siempre en todo lo que hemos comentado se han ido desgranando muchas pero unas recomendaciones finales básicas para que la gente intente Mm, abrir los ojos, picar lo menos posible, a estafas, a malware, a que se infecte con virus. Entonces, ¿qué pequeños trucos eh, le podemos recomendar a la gente para que, en la medida de lo posible, pues eso caiga menos en las redes de, de la gente que trata de hacer tanto mal? Así es que no sé si volvemos a retomar el, si queréis, el orden alfabético. Me da igual. ¿O tú, Roberto, sí, de... empiezas? No, ahí va, ahí. Bueno, sí, ya ha recuperado el sonido, perdón, es que Cristóbal tenía alguna dificultad de sonido, adelante Cristóbal No, bueno, era Roberto iba a hablar, o sea, nos saltamos el orden alfabético, empieza Roberto, no, mira, empezamos en orden alfabético inverso, empieza Roberto y vamos de Roberto a Cristóbal, si eso para okay. cierre Pues para mí hay solo una medida y básicamente es el sentido común, una vez leí por ahí que al igual que pues en las calles, en la vida real, vamos, en el mundo offline Tienes un sentido común de que no te vas a ir por determinadas zonas o determinados barrios A ciertas horas a lo mejor de la madrugada tú solo Pues en internet pasa lo mismo, hay determinados sitios que pues, es recomendable Que si los visitas pues que lo hagas con precaución y, bueno, de, Hay muchas maneras de, de poder estar un poco protegido Como por ejemplo utilizar una máquina virtual para visitar páginas que a lo mejor el antivirus te ha marcado como que tienen un contenido, una mala reputación, para abrir ficheros, etcétera Y por luego también para que la gente pueda eh, coger más consejos, porque hay muchísimo. A mí hay una página que me gusta mucho, que es la de la oficina de seguridad de la, del internauta, que es osi.es. Osi uh -huh. Muy bien. Pues seguidos este punto, eso, en ese orden inverso. Luis, ¿qué recomendaciones harías a la gente para que, que no caigamos? Que, que sea perezosa. Uh -huh. Que no se deje llevar por la urgencia. La urgencia eh, sobrevenida por el mismo o, o instigada por un tercero. Vale, Hay un, hay un mensaje que utilizan en, en Estados Unidos para para toda la concienciación masiva de seguridad, que es Stop, Think, Connect. Eh, vale, al final te conectas, al final haces lo que tengas que hacer, pero, eh, párate, mira a ver, reflexiona, lo que decía lo que decíamos antes, eh, llévatelo, si no lo entiendes en el mundo eh, virtual, intenta llevártelo al mundo físico, hazte, dice, oye, eh, ha venido alguien llamando a la puerta de casa y que no sé quién es y me dice que tengo que hacer no sé qué. Uh -huh. es, ¿Vale? Párate. ¿eh? Pero, oye, que soy, que soy el bombero, que me dejes entrar en tu casa. Dice, eh, espérate, pero, pero hay fuego, hay humo. <risa> ¿Eres un bombero de verdad? Parar y templar y luego si acaso actuar, pero si acaso ¿eh? o sea, si se ve venir la cosa bien, uh -huh. pues a ver Edu, eh, en esta tanda de consejos ¿qué recomiendas tú? Pues al hilo de lo que han dicho mis compañeros algo parecido, ¿no? que no todo vale en el hecho de, de instalar cualquier programa o meternos en cualquier web y que no seamos ingenuos ¿no? que no que utilizamos el sentido común a la hora de, de de navegar por internet o de utilizar cualquier tipo de aplicación o dispositivos móviles. Siempre siempre tomando medidas proactivas, no eh, reactivas cuando ya estemos infectados, sino también a dejarse aconsejar por, por profesionales de seguridad, ¿no? Ya me voy un poquito a nivel de empresa, no solo a nivel de, de usuarios finales. Sobre todo eso, el sentido común, porque en definitiva, aunque los sistemas... Eh, no son 100% seguros y nunca vamos a llegar a conseguir la seguridad total eh, siempre hay una, un, un punto débil que somos los usuarios no y ante eso pues, la única la única medida que podemos tomar es el sentido común siempre, siempre es una frase recurrente pero es que es como todo en la vida o sea, si en el mundo of, offline te mueve el sentido común o te debería de mover en el online no deja de, ser, de estar separado pues a ver Eduardo ¿Qué, ¿Qué recomiendas tú? ¿Alguna cosa práctica? Aparte del sentido común, a ver... Sí, eso, en verdad eso es lo más importante, o sea, tener sentido común a la hora de leer lo que te llega, ya sean los permisos, ya sea la URL, por correo que te llega, comprobar un poco todo, pero luego lógicamente nunca está de más, sobre todo de cara a los usuarios, que muchas veces te falta ese, ese nivel en seguridad, que tenga una serie de medidas de seguridad, ya sea un antivirus o algo del estilo que por lo menos te proteja un poco, igual que... De cara a si salen vulnerabilidades y demás, intentar mantener todo el software al día. ¿Vale? Eso también muchas veces te evita que sí que puedan entrar en tus sistemas. Pero sobre todo sentido común, leer. Y ya ser consciente de que le das permisos y a qué no. Sí, no, y, y cuando se, cuando tenemos los, los típicos avisos, no sobre todo en los dispositivos móviles, no de los, de las actualizaciones, hay que recomendarle a la gente que sí que actualice, ¿no? Porque se pueden esconder muchos fallos de seguridad detrás de esas actualizaciones, ¿no? O, también, o deberían de esperar antes de actualizar O sea, yo ahí interpreto que si es una actualización Y entiendo que es una corrección de errores, etcétera es pues bueno tener la última actualización O mejor me espero, Luis de las, aplicaciones, no sé. de las aplicaciones De las aplicaciones que tengas instaladas Si sí. de una nueva, nueva, nueva, nueva mm. Versión de sistema operativo O es mejor Esperar un poquito Esperar un día, por lo menos ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, eh, sí, te va a corregir muchas cosas pero si, si hubiese habido algo urgente, eh, no se hubiesen esperado a, a esa nueva, al cambiar el primer número, ¿vale? Si, si encuentran algo en el, el 7.2, eh, no se van a esperar a ponerlo en el 8, te, lo van, te sacarán una 7.2.1, ¿vale? Entonces, eh, las los cambios grandes en los, son los que a lo mejor eh, hay que esperar un poquitín. El resto, mejor tenerlas automáticas. Cuanto, uh -huh. más cuanto más automatizado esté el tema, mmm, mejor, ¿vale? Y, y hablando de lo del, del Internet de las cosas, eh, ese es uno de los puntos principales que van a tener que, que tener, van a tener que ser actualizables, que fue uno de los principales problemas que hace años los sistemas tenían y es que no eran no eran ni siquiera actualizables. Uh -huh. Pues en este repaso, ah mira, justo entra, digo, faltaba Cristóbal que nos diera sus recomendaciones, pero estaba teniendo problemas con la conexión, pero vuelve vuelve a entrar directamente el Hangout, así es que eh, Cristóbal, ¿qué recomendaciones nos darías, nos darías tú, esas recomendaciones generales a los usuarios, empresas en general, lo que sea? Yo acabo de lograr reconectarme, no me está dando ¿Sí? ni imagen ni sonido, no... Nosotros te vemos y te escuchamos bien, o sea que... Sí, ahora, ahora, ahora los veo y los escucho, pero sí. no sé cuál fue la pregunta. No sé qué estamos. No, hablando. la pregunta es, estamos ya en un barrido para el cierre del Hanautón eh, de las recomendaciones, ¿vale? Recomendaciones, hemos ido desgranando varias en la charla. Recomendaciones eh, que darías a la gente. Prácticas, eh, se ha hablado mucho del sentido común, pero eso es aplicable siempre. ¿Qué le dirías tú a la gente? Utilizar eh, antivirus, no confiar 100% en el antivirus, ser conscientes de lo que bajamos y sabiendo que todo puede ser un malware y en cuanto a lo que son cuentas, cuentas de correo, usar contraseñas fuertes, no usar datos personales, no usar fecha de nacimiento, no usar nombre de la madre, no usar todos datos que puedan ser obtenidos y más que nada ser conscientes, ser conscientes de que en internet no estamos seguros y todo lo que se suba a internet va a quedar en internet y ser conscientes la mejor el mejor consejo que puedo llegar a dar es ser conscientes de lo, la realidad de los malwares y, y tener cuidado ser precavido sí porque mucha mucha gente o sea eso que estamos diciendo esa huella digital también queda o sea que no es solamente lo que podemos pescar por ahí en plan mal sino que lo que subimos luego, ¿no? que seas consciente de, de todo lo que subes a la red. Pues nada, sí. llegados a este punto, eh, quiero agradeceros tanto a ti, Cristóbal, como a Eduardo, a Edu, a Luis y a Roberto, que nos hayáis acompañado eh, en este Hanout, en el que hemos intentado poner un poco de luz, ¿no? en esas tendencias de malware, eh, en lo que trata de hacer la ingeniería social y todos estos temas que creo que importan y, y deberían de importar mucho más a la gente, ¿no? Porque es en la seguridad, está la seguridad personal de cada uno, pero la seguridad un poco de todos, ¿no? Porque se extienden este, este tipo de cosas y no conviene. Así es que, pues eso, muchísimas gracias. Y a la gente que nos pues está siguiendo bien. en directo, pues decirle que, lógicamente, tienen, van a tener el vídeo disponible para poderlo ver y repasar esos consejos las veces que quieran, también el podcast, y que a lo largo de la semana, pues que nos encontráis en nuestras redes sociales, en nuestra página web, hanauton.es o en Twitter a través de la etiqueta hanautón, y decir que la semana que viene, aparte de que lógicamente tenemos nuestra cita habitual el jueves, pues que tenemos una especial el martes dedicado a Wordpress Cantabria. Y bueno, pues que la semana que viene nos vamos a ver en dos ocasiones, tanto martes como jueves a las 10 de la noche en directo. Así es que muchísimas gracias a todos.